you Yo como partí contando, mi primer negocio fue exportación de alimentos, y hoy día estoy más en el tema de, de las plataformas digitales. Eh, Porque China? Yo creo que combina tres cosas que son fundamentales para, para cualquier emprendedor. Eh, un tamaño de mercado, podríamos decir infinito, o que te daría para una vida completa de desarrollarlo. Eh, un, un crecimiento acelerado, China sigue creciendo más del 7%, se enfrió un poquito, claro, del día al 7%, pero hace casi 20 años crece a tasas que nosotros nunca le hemos logrado siquiera eh, lo que implica además en números que hay 40 millones de nuevos consumidores todos los años en china so, yo por eso me fijo en ese lugar como mercado y tercero bueno es más cultural y que se explica de la siguiente manera todos los que hemos estado alguna vez en contacto con el mundo chino nos damos cuenta que son tremendamente como decimos los chilenos machaca trabajadores esforzados eh, por cansancio hacen que las cosas ocurran eh, y uno como emprendedor es lo que busca toda la vida hacer que las cosas ocurran entonces realmente es un mercado fascinante Eh, hace un par de semanas leí que el fundador de Uber comentaba que el próximo Silicon Valley es muy probable que sea China. ¿Por qué? Por la cantidad de personas conectándose a internet, empezando a explorar cómo desarrollar software, cómo inventar cosas online, etc. Y tenéis tal masa y tal volumen de gente que efectivamente es una oportunidad. Entonces, en el fondo, mi experiencia me lleva a pensar que eh, eh, China es una buena elección en general para, para cualquier emprendimiento, eh, porque a la larga van a avanzar más rápido, hay más cosas que aprender allá de las que uno las puede ir a enseñar. Digamos. Y con esa humildad eh, estoy seguro que uno puede chilenizar o latinizar o occidentalizar eh, cosas exitosas que encuentre en China. Lo que va a ocurrir en los próximos años, hablemos en un horizonte de 10 a 15 años en China, es que las nuevas eh, eh, soluciones, los nuevos servicios, los nuevos productos van a emerger allá. Van a dejar de copiar, tal como han sido una fábrica manufacturera que ha imitado, si ustedes quieren, eh, productos del extranjero y los reproducen en escala, a ser los que proponen, sobre todo en el mundo del software, sobre todo en el mundo digital, eh, nuevas cosas que no sabemos ni cuáles son. Tal como Uber o Airbnb eh, entraron a disromper industrias de, de, de alojamiento o de, o de transporte, probablemente las nuevas disrupciones van a nacer en China. falta muchísimo. Eh, yo creo que la reflexión es, es, es multivariable, sería, sería un poco presumido tener todas las respuestas, pero creo que lo principal es eh, eh, aprender a trabajar con gente culturalmente muy distinta. Eh, asumir que estamos nosotros lejos del centro del mundo, ellos están bastante más cerca, porque el eje se está corriendo, en mi impresión, hacia China, eh, y entender que el que no lo hace va a quedar en una desventaja tremenda, entonces esta cuestión ya no es tan optativa como era, yo creo que es más obligatoria. Primero, que si alguien está pensando en exportar algo hacia China, creo que es un muy buen mercado, quizás el mejor mercado en el cual puede pensar para la gran mayoría de los productos. Eh, segundo, es que no piense que es exitoso en Chile eh, y replicarlo en China, porque como la cultura y los gustos son tan diferentes, lo más probable es que va a tener que achinar la oferta. Entonces, eh, yo lo primero que haría es eso, es pensar qué tengo a mano o qué me interesa exportar, o, o en qué industria o qué producto yo tengo algún grado de relación, y ahora mirarlo con ojos chinos y entender cómo a chino mi oferta concretamente para que tenga un grado de éxito eh, posible en China digamos eh, es ridículo pensar que nosotros los vamos a forzar a ellos a consumir según nuestros estándares absolutamente ridículo nosotros nos dedicamos al, al vestuario entonces China igual nos da la ventaja de tener buenos precios pero también, eh, en comparación, por ejemplo, a India, en India no estaba la seguridad de las fechas de entrega de los productos. Entonces, cuando uno manda a hacer, porque lo que nosotros hacemos son campañas, tú para la Navidad hay que estar para la Navidad, porque si llegaste después ya te perdiste la Navidad. Y lo mismo para todo el resto de las campañas. Entonces, China nos da esa combinación de buen precio, pero también tiene la infraestructura, tiene las carreteras, tiene las fábricas. Cada fábrica trabaja con, no sé, cinco o seis otras fábricas que la, que la proveen de las cosas que van necesitando. Si necesita teñir una tela, va al frente y la tiñe. Si necesita estampar, va a otra fábrica que estampa. O sea, no es una sola fábrica la que hace todo. Entonces, toda esa infraestructura está en China. Y por eso China fue como la opción para poder empezar este negocio. Yo he encontrado una cosa increíble. A mí me toca ir a China más o menos tres veces al año. Entonces, China, cómo avanza es una cuestión impresionante. Hay una parte donde yo me quedo en China que es un, un hotel, entonces me acuerdo, no sé, fui por ejemplo en marzo y después me tocó volver en dos meses y medio después, o tres meses. Y frente al hotel no había nada, eh, llegué a los tres meses, había un edificio con oficinas, con gente adentro. entonces la velocidad a la que China va avanzando eh, en, en todas las cosas es impresionante. Lo mismo con los trenes. Antes me tocaba viajar en unos trenes que me demoraba no sé, 10 horas. Ahora ya prácticamente a todas las ciudades que hay que, que voy hay trenes rápidos a 350, carretera. Entonces China como que a China le preocupa mucho la visión que, que el resto del mundo tiene porque China sabe que ellos son la fábrica del mundo, lo saben. Entonces también se preparan para poder... Eh, ...atender a, a los clientes que la visitan. Primero que sean soñadores, que sueñen en, en, en lo que quieran... ...todo lo que se imaginen, pero cualquier producto... ...se puede fabricar en China. En China están las fábricas... ...para lo que uno quiera hacer, en la fábrica del mundo. Entonces, que sueñen, que busquen alguna alguna algún mercado... ...donde haya una necesidad y después... Que se tiren a la piscina, que busquen los contactos en China, que hablen con ellos y partan, solamente que partan haciendo una muestra, haciendo una muestra. Si con la muestra después acaban a buscar a los clientes y si lo encuentran ya no les va a quedar más opción que tirarse. Dongguan, se encuentra <risa> en el delta del río Perla y... Es una de las ciudades más, económicamente más importantes de China, aunque eh, tiene escasez de recursos, por ejemplo, no, tiene, no produce eh, tela, silicona, té, plástico y fibra. Eh, es una de las bases, manufacturas más importantes de China, en cuanto a productos electrónicos, maquinaria y otros productos. Chile es un país con muy ricos recursos, entonces en este sentido, cree que la experiencia de Tuncuan le puede servir mucho a Chile. Seguro que puede encontrar un mercado muy importante en Tuncuan. A ellos les gusta mucho el vino, el vino tinto y tiene un consumo muy importante. Muy exitoso este encuentro y de allí cree que puede explorar muchas oportunidades eh, de cooperación económico, comercial eh, y manufacturera. Algunos de sus colegas, todos le dicen que te trajera vino chileno a China.